Hola amigos de YouTube, estamos aquí en vivo en un nuevo video para todos ustedes y tal como lo vieron en el título del video, pide un deseo y se te concederá está más o menos relacionado con la ley de la atracción y bueno pues el día de ayer domingo quise hacer una transmisión en vivo pero nunca se pudo porque el internet estaba bastante bastante lento se cortaba mucho... Y veía cómo se conectaban... Pero... Se salían... Y yo creo que se salían... Porque estaba la transmisión muy, muy, muy mal... Aparte, yo pienso que por ser domingo... Muchas personas se conectan el domingo... Y aparte, este, mis sobrinos... Son super fans de los videojuegos... Estaban jugando en línea... Entonces eso alentó bastante la transmisión... Pero bueno... Este no es una transmisión en vivo, pero bueno, eh, vamos a hablar, o más bien voy a hablar del tema. Y que, y quizás ustedes estarán preguntando, oye, Daniel, yo me acuerdo que cuando empezaste el canal, este, hablabas mucho de Canadá, de tu experiencia por allá, etc. Y ahora ya estás hablando de otros temas. Eh, sí, sí, sí, es cierto, la temática de mi canal ha cambiado. Pero ¿por qué ha cambiado? Porque pues ya no estoy en Canadá. Estoy en México y aparte de que yo creo que en estos tres años que estuve subiendo videos hablé demasiado de Canadá, demasiada y suficiente información y no soy el único que tiene información. Hay hay otros canales que también suben mucha información y aparte yo les había dicho en mi último video en Canadá, en Toronto, que iba a subir otro tipo de contenidos. Ya no tanto de Canadá, Canadá, Canadá, Canadá. Sino que ya, ya iba a ampliar los temas de, de, de mi canal. Y de vez en cuando hablaré de noticias que me vaya enterando del tema Canadá, etc. Bueno, vamos a continuar. Y pide y se te concederá. Miren, hace algunos años, por ahí del año 2007, yo trabajaba para una persona que yo le hacía páginas web y otras cosas y él me puso unos audios en su carro mientras íbamos con los clientes para convencerlos de comprar una página web, etc. y me ponía los audios del secreto de la ley de la atracción yo en ese entonces estaba muy escéptico del tema fíjense de qué año estoy hablando, del año 2007 ya hace bastante tiempo ...ya hace más de 10 años... ...hace 13 años de hecho... ...pero bueno... ...empecé a escuchar, etcétera... ...pero yo pensé que era como un fraude... ...como algo de esas estafas que hacen de... de ...pues de multiniveles, piramidales, etcétera... ...todo eso, eso ...ese tipo de basura... ...entonces... Este, después dije, bueno, pues ha de tener algo interesante esto del secreto, ¿no? Posteriormente vi que subieron el video del secreto en YouTube en el 2007 ¿eh? ese, ese video sigue ahí Y sí, es muy motivador el video, muy interesante Dura como una hora Uy, ustedes van a decir, una hora, que huevo, no mames, güey Ves este... La Rosa de Guadalupe o ves este, no sé la serie de narcos en Netflix ¿eh? o otras pendejadas que no te dejan nada. Esto te va a dar más información, te va a dar más, este, más cosas que te puedan servir para el futuro. En vez de estar viendo eh, pendejadas que no tienen nada malo ver este entretenimiento. Pero yo digo que si tú ya inviertes tu tiempo en ver entretenimiento, ¿por qué no ver algo que te pueda servir, no? Ya tú sacrás tus propias conclusiones, si esto sirve o no sirve. Y bueno, eh, no les voy a platicar mucho qué es la ley de la atracción, qué es el secreto. Más bien ustedes tendrán que investigarlo, tendrán que ver los videos. Hay muchas toneladas de videos aquí mismo en YouTube acerca de ese tema. Pero... Yo puse en práctica todo lo que vi en ese video Y no se hacía realidad Inclusive, tú empiezas a pensar Pues esto es mentira, no es cierto Esto, esto no es tal como me, a mí me lo platicaron O más bien como yo lo vi Y de hecho en el, en el video dice Que en, en las cosas no se dan automáticamente No se dan instantáneas Imagínense... Que tú deseas, ah quiero un Lamborghini afuera de mi casa Te asomas por la ventana y pum, como por arte de magia y va a estar el Lamborghini Ah cabrón, ahora quiero un elefante en mi cuarto, pum, un elefante No, así no funciona, no, no, no Pero sí tiene mucho que ver con la visualización, qué es lo que tú quieres Pero le falta información al video, le falta información al libro o a lo mejor sí viene, pero la, lo ponen como que muy compleja, muy encriptada. Porque mucha gente, y bueno, en el video ponen también que pongas un panel de deseos en tu cuarto. Que pongas fotografías de la casa que quieres tener, pues vas a poner una mansión. ¿no? Pon también este, la cantidad de dinero que quisieras ganar. ¿no? Por ejemplo, 100 mil pesos, 100 mil dólares, un millón de dólares, que soy nada, es imposible pero ahí está ese panel, el panel de deseos en tu cuarto nomás empolvándose, este, las imágenes, este, empiezan a decolorarse por el sol, qué sé yo, y nada de eso se hace realidad. Entonces vas a pensar esto no funciona, esto no sirve. No si sí sirve, pero la forma como lo explican no es el procedimiento adecuado. Hace algunos años vi un video de un tipo que se llama Denis que... ay... No me acuerdo del apellido, es un español. Buenísimo, que me explotó la cabeza. Y ese Denis habla acerca del secreto. Lástima que el video, su conferencia que dio, este, el audio está muy bajito. Pero el contenido es genial y, y, y déjense lo resumo. Supu supuestamente este tal Denis es un... Este, en psíquico Él puede ver el aura Él puede este, sentir energías Puede ver de presencia, Y sentir presencias de, eh, No sé, etcétera Es una persona especial Desde que nació tenía estas ca capacidades Y estas cualidades Y lo consultan muchas personas Oye Denis, este, fíjate que esto Oye Denis, fíjate que esto otro y, y les da como que algún tipo de terapia ¿No? Pero eh, dice que si sí tú puedes pedir al universo todo lo que deseas, pero para recibir tú tienes que ser digno de recibir ello. Y dijo algo muy importante. Por ejemplo, vamos a comparar lo que él dijo versus el video del secreto. Está una chava jugando, jugando. Está en la playa, una gordita. Bueno, no gordita, pero mmm, aquí en México les llamamos gordibuenas, <ríe> Pero está... No, llenita pues... Pero no gorda, gorda, casi gordota... No, no, está llenita, sabrosona... <ríe> y bueno... Está ahí pues... Leyendo un libro... Y... En la playa... Y hay un, un grupo de jóvenes jugando voleibol voleibol... Entonces el universo siempre te presenta oportunidades... Pero si tú estás bloqueado... Si no eres capaz de ver las oportunidades que el universo te presenta todo el día... O todos los días... ...esas oportunidades se van... ...entonces por, por acto de magia... ...porque así funciona el universo... ...la bola va... ...o sea... ...justamente la bola de voleibol va hacia la posición de la chava... Y entonces eh, les dicen... ...ah, pásame la bola, pásame la bola... ...y ya se las avienta ...y les dice... ...quieres jugar... ...pero esta chava... ...normalmente... ...si tú estás bloqueado... ...si no ves esto como oportunidades pasas a aprovechar la oportunidad y te vas. Y bueno, eso sí, sí es cierto, eso, eso pasa todo el tiempo. Uno no ve las oportunidades que ocurren todo el tiempo. Este es un ejemplo muy simple, pero te pasa todo el tiempo, pero como estás lleno de problemas, de basura en la mente, estás preocupado, etc., este, no eres capaz de ver las oportunidades. Pero, por ejemplo, si tú buscas amor, buscas pareja, no basta solamente con desear. Las oportunidades no se van a presentar solamente porque quieres pareja. Tú tienes que ser digno. Tienes que demostrarle al universo que eres digno de recibir amor. Y cómo eres digno dando amor en el día a día de tu vida. Y menciona, por ejemplo, que... Eh, pues para recibir amor, tú tienes que ser capaz de... De ser tolerante con las personas Porque en una relación Se requiere tener mucha tolerancia no Mucha, mucha tolerancia Pero si no eres tolerante con las personas El día a día vamos con tus amigos Con tu familia, te irritas fácilmente Te enojas por bromas, etc De que te hace una pequeña broma Pues para alegrarte el día Y tú dices, no, no estás chingando, no me molestes Estoy muy ocupado, sabes que no... Pues obviamente tú le estás diciendo al universo, no quiero amor, quiero todo lo contrario, amor, quiero odio, quiero resentimiento, quiero todo eso. Entonces el universo te da más de lo que tú estás eh, todo el tiempo eh, reflejándole, ¿sí? Entonces jamás se te van a presentar oportunidades de amor porque el universo te va a dar más de lo que tú das todos los días, que es odio, resentimiento, negatividad, etcétera. Entonces tienes que cambiar tu actitud, tu mente, para ser digno y recibir amor. Porque imagínate, ¿para qué te avienta el universo o oh Dios, dependiendo de tu creencia, la oportunidad de tener una pareja, una novia, o novio, dependiendo del caso? Si en la primera que ya empiezas a hablar con ella, ya vas a empezar a discutir con esa persona. Si me entiendes, tú es no estás preparado, no estás listo para una relación. Y obviamente, pues... De nada va a servir las oportunidades que se te presenten. Y a pesar de todo, aunque seas negativo, a veces se presentan las oportunidades. Empiezas a hablar con las personas y ¿sabes qué onda, no? Estás bloqueado energéticamente, mentalmente, psicológicamente estás bloqueado. Entonces, este, no puedes avanzar. Y esto estamos hablando del amor. Vamos a hablar ahora del dinero. Del billete La mayoría de las personas quieren billete, quieren dinero, quieren prosperidad. Pero hay varias cosas que hay que tener mucho mucho en cuenta hace tiempo vi en el canal de Chris B que habló acerca del dinero que el dinero hay que verlo como energía como flujo como energía que fluye no como algo material como energía y tiene todo sentido y piensen que el dinero es como el agua el agua debe fluir sobre un río de forma natural pero ¿qué pasa si el dinero lo estancas pues vas a tener ahí este, el, el dinero o el agua estancada como un, una pequeña lagunita, un pequeño lago, un estanque, qué sé yo, lo que tú quieras. Pero si ese, si el agua no circula, si no fluye, ¿qué le va a pasar al agua? Se va a echar a perder. Van, van a empezar a salir este, mosquitos, van a... no sé, esa agua se va a echar a perder. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero en el banco no te genera más dinero. Ahí va a estar estancado y no va, no va a hacer nada, no va a pasar nada con ese dinero. Y lo peor, que si tú estás preocupado en que ese dinero se va a acabar, se te va a acabar. tarde que temprano se te va a acabar. Entonces hay que darle movimiento al dinero. ¿Y cómo le damos movimiento? Invirtiéndolo. Para que te retribuye, para que este te regrese. Para, te, para que te regrese por lo menos el doble de tu inversión. Y una persona que no está dispuesta a invertir, es una persona que no está dispuesta a asumir riesgos. Y hay muchas personas muy temerosas, de que piensan que si invierten, pero en, en su mente no es invertir, es gastar. Entonces piensan que ese, ese dinero se les va a acabar. Pero no, no piensan en que el dinero que invierten se te va a regresar. Porque tienen la creencia de que va a fracasar, no va a funcionar. Y sobre todo si han escuchado historias de que, oh, yo tenía un primo que puso un negocio y fracasó, etc. Entonces, si porque a tu primo le fue mal, te va a ir mal a ti, ya investigaste por qué tu primo le fue mal, por qué cerró el negocio. O sea, tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos. Ahora, si hay un aspecto muy importante, sobre todo en mi país, México, bueno, si ustedes están en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, bueno, es muy similar a México. Tenemos el tema de la inseguridad y desafortunadamente y tristemente en mi país eh, no puedes ser muy próspero con negocios físicos porque ya llegan a pedirte plaza, el crimen organizado. Para que tú puedas operar tu negocio tienes que darles dinero al crimen organizado, si no te amenazan con secuestrar a tu familia, con matarte, etc. Entonces este, desafortunadamente así es en nuestro país. Y eso nos obliga a muchos a replantear y a cambiar los negocios. Hacer negocios en línea, por ejemplo. Donde ya no te arriesgas tanto a que te asalten, a que te secuestren, a que te estén extorsionando, etc. Desafortunadamente, pero eh, debido a una crisis, que es esta crisis de la delincuencia, del crimen organizado, etc. Se abren oportunidades. ¿Sabes qué onda? Pues ya ahora voy a meter mis negocios en línea. Y eso está sucediendo hoy día. Eh, yo he visto aquí con mucha sorpresa muchos restaurantes que ya no tienen atención al público por lo mismo. Es puro este, entrega a domicilio. Puedes llegar al negocio, pedir tu alimento y pum, llegan, tú puedes llevarte el alimento y ya no te atienden ahí, también por temas del COVID. Pero también están llegando estas eh, empresas de repartidoras. Bueno, no empresas, sino personas que se inscriben en estas aplicaciones de repartir comida. Entonces, ¿te fijas cómo va cambiando el paradigma? Entonces, este sí, hay que pensar el dinero como energía. Para que te retribuya y seas próspero, hay que pensar que el dinero se va a duplicar. El dinero no va a llegar instantáneamente a tu, a tu casa. Hay que buscarlo. Hay que invertirlo, hay que moverlo, hay que, hay que que el dinero fluya y que este dinero retribuya, que, que se regrese hacia ti. Y hay muchísimas ideas, hay muchísimas, muchísimas ideas en línea. Pero bueno, y por ejemplo en salud, todo lo que queremos ya hablamos, ya hablamos de, más bien ya hablé de, del tema del amor. El tema de los negocios, del dinero. Ahora el tema de la salud, hoy día pues está el tema del COVID, no, pero no solamente el COVID, hay muchas otras enfermedades, parece que con el COVID desaparecieron las enfermedades, no, las enfermedades siguen ahí, sigue este, el cáncer ahí presente, sigue este, la hipertensión, la diabetes, esas enfermedades no han desaparecido, no más que los medios masivos de comunicación le han dado más importancia al, al tema del COVID en estos días, pero las demás enfermedades siguen ahí. Pero, por ejemplo, ¿cómo me puedo aliviar si estoy enfermo, por ejemplo, de gripa? Para hacer el experimento rápido, ¿no? Porque hay enfermedades muy complicadas de que te, tú te puedas aliviar. Y hay un tipo se llama Deepak Chopra. Chécalo, ahí tienen, hay cientos de videos de este hindú. Me parece que vive en los Estados Unidos, es médico, pero maneja mucho el tema de las energías. Y me, llama, me llamó muchísimo la atención que dijo que con todos sus años como médico, la mejor medicina es el deseo por vivir. Si no tienes deseo por vivir, te vas a morir. Si te quieres morir, el universo te va a dar lo que tú quieres, morir. Ya no quieres vivir, ya estás cansado de esta vida, te vas a morir. Pero si tú tienes deseo por vivir, por aliviarte, por seguir adelante el universo te va a dar todas las herramientas para que te puedas aliviar y aparte es un cambio de mentalidad de, de, de pensamiento por ejemplo cuando tú estés tumbado en la cama este, piensa en que te vas a aliviar piensa en que, que esto es pasajero mañana vas a estar como si nada optimista pues, optimista y vas a ver que en menos de lo que piensas ya vas a estar aliviado de hecho yo en febrero allá en Toronto cuando empezó esto del tema del COVID posiblemente a mí me dio COVID porque yo vivía con unos chinos y, y la mamá del de, estudiante de chino acababa de regresar de China y tenía cubrebocas y yo me enfermé duré una semana en cama pero yo ya estaba viendo esta información entonces eh, empecé a aplicarlo no, esto es pasajero mañana voy a sentir bien vas a ver que sí y sí bueno, no me sentía al día siguiente al 100%, pero ya, ya no estaba la fuerte jaqueca, los mareos. Tenía todos los síntomas del COVID, todos los síntomas, pero no quise ir a un hospital. Y ya, poco a poco me fui mejorando, mejorando, mejorando, hasta que ya me recuperé al 100%. Y aparte hay otro tema muy importante, que cuando tú estás preocupado, cuando tú estás de mal humor generas toxinas y las toxinas te enferman tus células, enfermas tu sangre, entonces con el optimismo creas la dopamina, con el buen humor, con el deseo por vivir y eso eh, creas nuevas células y vas, eh, tu sistema inmune va rechazando eh, aquellos virus, bacterias que van entrando a tu cuerpo. Y obviamente, pues eh, seguir las indicaciones del médico y pues este ...tomar los tratamientos y la medicina adecuada... ...pero muy importante el cambio de actitud... ...eso es muy importante y tener el deseo por vivir... ...pero bueno... ...ya más o menos nos encaminamos al, al, a lo que yo quería llegar... ...pide y, y, y el, el universo te lo concederá... ...entonces ya hablamos de que tienes que ser digno... ...para recibir algo a cambio... ...pero también es muy importante muy importante es ser positivo ser muy muy positivo porque si no, de nada de esto va a servir, yo les puedo enseñar mil técnicas, pero si tú no crees si tú eres negativo eh, estás perdiendo tu tiempo, es más, si tú eres negativo y piensas que esto esto es perder tu tiempo no te va a servir sí pero créeme que esto funciona, me ha funcionado a mí y le ha funcionado a millones de personas y bueno este hay un tema muy interesante que vive a iván Donaldson hace unos días y es un video que subió hace dos años y menciona que jesús en un pasaje bíblico no recuerdo exactamente qué decía pero prácticamente decía tú pídele a dios y dios te lo va a dar sí pero es muy importante cómo lo pidas es muy muy importante porque si tú pides desde el punto de vista de la necesidad de tu carencia vas a recibir más carencia, más enfermedad, más desamores, más todo y es que el universo no entiende palabras o la energía o la naturaleza o como le quieras llamar, o Dios lo que el universo entiende son tus emociones, es la energía que, que produces cuando tú tienes una emoción. Y cuando tú dices, Diosito mío, por favor, necesito mil pesos para pagar el teléfono porque ya se venció. ¿Qué estás proyectando al universo o a Dios? Estás proyectando carencia, estás pidiendo misericordia. Y eso no funciona, amigos. Yo lo he intentado mil veces y no funciona. Al contrario, llega más deuda y más problemas, y más problemas, y más problemas. De hecho, hace poco, vi las películas, las volví a ver, porque las he visto miles de veces, de Pedro Infante, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro. Y dice Pedro Infante que la desgracia siempre lo sigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo está deprimido por todo lo que le ha pasado. Y siguen pasándole cosas, y siguen pasándole cosas. Y a pesar de todo, el universo siempre le da oportunidades. Siempre le da oportunidades para salir adelante. Pero él seguía pensando y remordiéndose la conciencia, las cosas que le pasaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una clara lección, a mí me quedó muy claro. Aunque no creo que haya sido esa la intención del creador de esas películas. Pero lo, lo entendí cuando vi esas películas, hace poco, ¿eh? Sí, es cierto, es doloroso cuando se te va un, un, un ser querido. Mi mamá falleció hace veintitantos años, ¿no? ya ni quiero hacer la cuenta. Murió en el 96. Y sí, por muchos años este, me mortificaba, me dolía, etcétera, Pero pues la vida sigue, hay que seguir adelante. Y créanme que ya no. Eh, siempre mi mamá ha estado ahí, siempre la he soñado. En mis sueños siempre aparece, siempre, siempre aparece. Entonces es como si nunca me haya abandonado a mi mamá Aunque físicamente no esté aquí Pero aparecen mis sueños Pero bueno, ese ya es otro tema El asunto es que tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir viviendo Y si seguimos pensando en lo que nos causa dolor El universo entiende esa emoción Y nos va a dar más dolor, más sufrimiento Más desesperación Más de lo que más tú le proyectas al universo Entonces, ¿cuál es el secreto? El verdadero secreto del secreto <risa> es atraer lo que tú quieres y este, decirle al universo a través de tus emociones qué es lo que tú quieres. Y por ejemplo, quieres paz, tú tienes que sentirte con paz, tienes que tranquilizarte, tienes que relajarte. Por eso es muy importante la meditación, porque con la, con la meditación tú te relajas, tú te tranquilizas. Eliminas bloqueos energéticos, mentales Y ya tienes paz entonces con esa paz interior Vas a recibir más paz ¿Por qué? Porque es lo que tú estás proyectando al universo eh, ¿Quieres prosperidad? Siéntete próspero Siéntete afortunado Siéntete dichoso Siéntete que, que eres muy afortunado por estar vivo Por eso es muy importante ser agradecido Todos los días, todos los días de tu vida Hasta pone un letrero en tu cuarto, ese sí funciona más que la casota, que el dinero no pone un letrerote ahí en tu cuarto. Que hoy es el mejor día de tu vida. Si no lo quieres poner, no lo pongas, pero recuérdalo todos los días. Hoy es el mejor día de tu vida. Y cuando tú sientes esa, esa dicha, estar feliz por estar vivo, por estar aquí, eso es lo que proyectas al universo. ¿Y el universo qué te va a dar? Te va a dar prosperidad. Porque tú ya te sientes así. ¿Sí? Entonces tú atraes lo que tú estás sintiendo. Y prácticamente así funciona esto. ¿Sí? Otra. Les había dicho que vean el, el video de Donald Don, Iván Donaldson. De que no busques la felicidad. Bueno, en otro video yo se los voy a explicar con mis propias palabras. Pero créanme que Iván lo explica de una forma más magistral. Pero prácticamente es este que no busques la felicidad porque la felicidad es pasajera porque una vez que llegas al objetivo se acaba, dure muy poco es como cuando comes algo, lo que dura en tu paladar ese, esa sensación de, del gozo, del sabor es lo que dura, es, es esa, esa pequeña felicidad que eso se llama, este ay se me fue el nombre pero bueno, lo que dura en tu paladar se va al estómago y se acabó. Tienes que seguir comiendo porque si no, no vas a sentir esa sensación. Ah, es el placer, que es un tipo de felicidad, pero de una forma más, vamos, no, no tan elevada, vamos. Es la, la forma más rudimentaria, la más básica. El placer, el placer es pasajero. Lo que dura en tu boca, por ejemplo... Este, ...el orgasmo en el sexo... nomás ...en el hombre le dura... ...no más de tres segundos... ...no sé cuánto les dura a las mujeres... ...pero ellos tienen la suerte de que... ...el orgasmo les dura... ...no, pueden tener multiorgasmos... ...el hombre nada más una vez... ...y a ver si... ...dentro de una o dos horas... ...pero bueno... ya me estoy desviando del tema... ...es que el tema es muy interesante... ...el, el detalle es que el placer es pasajero... ...y la felicidad... ...que está atada a logros... ...que es un tipo de... ...de placer... ...no tan... No tan, este, ...no tan básico... ...lo basamos en logros... ...por ejemplo... ...graduarte de la universidad... ...ok, ya te gradué la felicidad... ...pero de ahora que sigue... ...y ahora que sigue... ...por ejemplo... ...llegaste a la meta... ...de los mil suscriptores... ...en YouTube... ...ya llegas a la meta... ...ok, ya se acabó esa felicidad... ...ahora que sigue... y ...ahora que sigue... ...entonces... ...siempre estábamos atados... ...a logros... ...entonces debemos sentirnos... ...dichosos... ...tener o no tener... ...es decir tenga suscriptores o no tenga suscriptores yo soy dichoso simplemente por por tener la oportunidad de estar a hablar con ustedes aunque no tenga los millones de suscriptores vamos yo sé que ustedes me están escuchando entonces eso me debe hacer sentir bien y uno tiene que buscar esa dicha y cuando tú lo cuando tienes sientes esa dicha esa alegría esa dicha el universo lo entiende y te va a entregar más, y te va a entregar más, y más, y más. Y vas a tener mucha abundancia de todo. Y, y básicamente en eso consiste en pide y, y se te dará. El universo te lo va a entregar. Y ya para terminar, si tu deseo es ir a Canadá a tener una mucho mejor vida, lo puedes lograr, pero mm, hace tiempo un amigo me dijo, ¿para qué vas a Canadá? Para tener una mejor calidad de vida También la puedes tener en México Hay muchas personas que tienen muy buena calidad de vida Y no necesitan irse a Canadá, a Estados Unidos, Europa Y bueno, en esa ocasión yo discutí con él Yo estaba muy cerrado y estaba muy aferrado a Aquí me Canadá y Canadá En mi mente era puro Canadá Ya estuve en Canadá y me descubrí muchas cosas Me cayeron muchos veintes Me di cuenta de mucha información Y no importa en qué país del mundo te encuentres, amigo Puedes estar en el mejor país próspero del planeta, pero si tú eres de mente pobre, siempre vas a ser pobre el resto de tu vida. No importa que vivas en un país rico o en un país pobre, pero si tú eres de mente rica, que tú, tú, tú eres dichoso de estar agradecido con la vida por estar aquí, vas a tener mucha prosperidad estés donde estés. Bueno amigos, les mando un abrazo, que estén muy bien y... Nos vemos en el próximo video. Bye.